Demsa es una empresa mexicana eh, de origen chihuahuense, este, dedicada 100% al ramo de la construcción. La visión de la empresa es estar en constante crecimiento, estar a la vanguardia de los servicios que ofrece, cuidando y respetando la calidad de los mismos. El plus de la empresa es sacar este, trabajos o, o arreglar trabajos que otras empresas este, no, no pudieron o no tienen los tiempos o no tienen los recursos. Este es el, principalmente el, el truco de Delce. De cada quien manejaba sus propios archivos, cada quien manejaba sus, su propia información y consolidarla toda para saber la rentabilidad de la empresa, conocer los medibles que como departamento debemos de tener para seguir en crecimiento, seguir en mejora, pues algo que no se podía tener y lo que podíamos tener no siempre era, no siempre era algo muy certero. Sí era complicada la operación porque pues era como un doble trabajo, vamos a decirlo así, porque tanto tenías que revisar en un sistema para posteriormente revisar en el otro también. Entonces sí sí implicaba este, dedicarle mucho más tiempo y también era muy factible a cometer errores, ¿no? Todo era muy, muy arcaico, ¿no? Excel, este, correíto, Whatsapp. Este, traíamos mucha falta de, de, de información. Una parte tenía una información, otra otra. Y, y otra así que, que el jefe ya no sabía ni cómo pasarnos la, la información y pues, entonces esto nos ha ido. El crecimiento que tuvo la empresa nos nos llevó a tener que cambiar esa parte. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos rebasados en el aspecto de que, que fue tanto de crecimiento, fue muy exponencial, de, de dos años a la fecha, que ya no, ya no, nos, dábamos, ya no nos dábamos abasto en la forma de, de cómo estábamos trabajando con la anterioridad. Era muy importante contar con un sistema informático que nos permitiera integrar todas las actividades de la empresa para su debido a control Ay, no. ¿no? Y, y análisis sobre todo. Nuestra primera impresión como con Humanitech el primer contacto que tuvimos, fueron personas 100% honestas y 100% profesionales. Eso fue nuestra primera impresión. Fue de una empresa seria, que, conocedora del, de este tipo de producto que nos ofreció, con una alta comprensión de lo que la empresa de este giro necesitaba para poder este, llegar al, al resultado que nosotros deseamos obtener. Lo más valioso es este, los tiempos de implementación y que tenían su metodología sea, bien, bien, ya bien este, fabricada o hecha. El nivel de dependencia con la empresa Humanitec para el funcionamiento del sistema es casi de total independencia. Nos ha brindado la asesoría necesaria, las herramientas suficientes para que nosotros podamos eh, ser totalmente independientes y resolver cada uno de los problemas del día a día que se nos puedan presentar. Ellos nos enseñan una metodología y esa metodología nosotros ya la, la hicimos parte de, de EMSA Entonces con esa metodología nosotros podemos aplicarla para muchas otras cosas. Entonces ahorita el nivel de dependencia que tenemos con ellos es mínimo. Ya no... Ya no es de que, oye, necesito esta información, este, simplemente entra al, al sistema y la ve. Este proyecto yo, logramos ponerlo en marcha en, en lo pactado. Nuestro, nuestro, la propuesta de Humanitech fue nueve meses. Este, nosotros iniciamos, labores, iniciamos con el proyecto en, en enero de este año 2020 eh, y pudimos arrancar operaciones ahora en, en el mes de septiembre son una empresa seria, formal y muy estructurada en su forma de trabajo, muy planificado, eh, tiene, se, se nota la experiencia que tienen en la implementación de estos sistemas, que para mi punto de vista muy personal, en un tiempo muy corto, una empresa como esta, con una operación complicada, logró llevar este, a cabo su implementación en tiempo en tiempo programado. Hemos mejorado bastante, ¿por qué? Porque la metodología que nos, que nos compartió Humanitech no es solamente venir a enseñarnos cómo funciona un sistema o cómo se opera el, el RP. que eso al final lo que comprendimos que era lo de menos, cómo, cómo, cómo operarlo. La, el, el, el cambio de, de ver el, el cómo, cómo operar fue lo que nos ayudó bastante, desde la mejora de procesos, elaboración de manuales revisar toda la, hacer todo por nuestra, por nuestra parte, para nosotros entender qué es lo que estábamos haciendo bien, seguirlo haciendo y lo que estábamos haciendo mal, pues poderlo cambiar.